Siento, tome asiento, por favor Con pajita o sin pajita Tome asiento, por favor Pero con pajita o sin pajita ¿Cómo tomo asiento? Sin pajita Vale, me tomo Siéntese del otro lado de ¡Ah! Muy bien. Señor, señor, ¿Sí, sí, sí, sí. Señor, señor oficial, vengo a denunciar... a ah, justamente a Juanito, venía a denunciar. ¡Ah, de no! Yo venía a denunciar a él. ¿De que lo acceda? Vengo a denunciar que ha dicho que nuestro dios Drake es falso. No, yo tomar no, no.